Te conté una vez de él. Bueno, tipo muy brillante. Vamos oh, a asumir que estamos loco. ya en vivo, amigos. Estamos en vivo. Cuando usted nos diga, o sea, no estamos en vivo, estamos grabando. Pero... ¿Cómo están? Muy eh, buenas tardes, días, noches, dependiendo del horario en el que nos están escuchando. Esto es Fáctico por RMX. Como saben, es un cotorreo suave, mano, sobre la coyuntura noticiosa, pero especialmente ahorita que están las elecciones, pues echar la plática amena, a gusto, con personas involucradas pues, este, en, en el proceso electoral o que nos pueden uh, dar un análisis. Y pues, qué mejor compañía en esta... Nosotros estamos grabando en la mañana, entonces, vean de ver las fachas, el, el, el, el cansancio que se le nota a las bolsas que tiene... Gonzalo Escribano que está aquí conmigo en cabina. Mi querido Diego, me es un placer como casi todas las semanas hacer frágil contigo en esta cuarta emisión en la cual en efecto vamos a empezar una serie de programas si todo se ordena y si conseguimos cabina para ello este con representantes de eh, representantes o sim simpatizantes de las campañas eh, políticas de Andrés Manuel López Obrador de José Antonio Meade y de Ricardo Anaya, ¿no? Y vamos a empezar, pues, por, por orden alfabético, ¿no? Andrés, eh, por la A, también por... <risa> ¡Qué justificación! <risa> ¿Qué ¡Más sacada de la manga! O así sea, hacías sí, sí, sus dramas académicos, me qué me vergüenza Pero acabo de inventar, porque, pues, bueno, sí, sí, vamos a decir, con un viejo conocido de fáctico. Eso sí. Con un viejo conocido de fáctico. Sí, con sí. El economista Diego Castañeda. Ustedes se acordarán de él como el economista, porque dos o tres veces nos hizo el paro cuando no entendíamos un carajo de lo que estaba pasando en la coyuntura económica del momento. Hablábamos con Diego Castañeda en, ese, en aquel 2016, eh, cuando nos oían principalmente en Guadalajara. Este, o más bien, únicamente. O únicamente en Guadalajara. Y me acuerdo un par de momentos este, fundamentales. Uno, el día de la elección de, de, de Donald Trump, en el cual le llamamos a Diego. Y, este, y Diego nos tranquilizó un poco, nos dijo... Eh, sí, pues está la fregada, pero, pero tranquilos, creo que la cosa no se va a poner tan grande. Nosotros ya estábamos pensando en que el peso iba a andar en 38 pesos, eh, que el dólar iba a andar en 38 pesos. Obviamente, tristísimos, tú llorabas a Maris, me ya, acuerdo, y este, todo. Y luego hubo otra gran entrevista, cuyo tema no me acuerdo, pero que sonaba. <risa> pero, pero fue grande. Pero que Diego salió a tomarla a la calle. Y pasaron, Ay, pasaron detrás de él los de los tamales, tamales oaxaqueños. Y tuvimos sí, como cierto. un minuto y medio de la transmisión en vivo del güey de los tamales oaxaqueños al lado de casa Diego. Diego Castañeda, asesor del senador Mario Delgado, miembro de Democracia Liberada, simpatizante Andrés Manuel Obrador y obviamente de la campaña de la coalición. Juntos haremos historia. Juntos ah, haremos historia, ah, historia yeah. está el tiro. Bienvenido a Fáctico otra vez. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y feliz de estar aquí en vivo. Uf. En vivo tú, más en bien, vivo. porque seguro, se, ya nos confesó que se hiló el tercer grado de ayer, este, se echó unos highballs después y llegó en vivo aquí con nosotros. Sí, la idea que no había tamales fue pues. bueno, En, en efecto hubiera detalle. estado muy bueno el tamal. Es... Claro, es que estás rascando? Pero, que, sí. O sea, porque una cosa es que conmigo. no se le sienta. <risa> bueno. Así nada. es, Diego, ¿cómo estás? Oigan, pues comencemos, evidentemente creo que uno de los temas centrales de esta conversación será un poco la propuesta económica del candidato de esta coalición, juntos haremos historia, pero no está de más vincularlo con lo que sucedió eh, el día de ayer, hace unos días, si están escuchando este podcast después, esta entrevista colectiva, por así llamarle, de Andrés Manuel López Obrador, con varios de los conductores e invitados de Televisa en este relanzamiento de tercer grado. Relanzamiento de la nada de tercer grado. Tú, bueno, de, lo, de, de la bueno. Después eh, de lo de milenio a alguien se le ocurrió en Televisa, ah, que nosotros hacíamos esto y nos haría sí, mejor, Sí, ¿no? eso es cierto. Eso es cierto. <risa> y entonces cierto. se armaron este rollo. Y bueno, eh, el punto es, creo que yo, yo sí tengo una pregunta muy específica en lo que desencuera aquí. <risa> Gonzalo es un desparpajo ya verdaderamente bochornoso. Pero, eh, ¿te crees? Tú que seguramente estás cercano, bueno, muy cercano al senador Mario Delgado y por lo tanto a un círculo que orbita alrededor de Andrés Manuel, pues yo creo que sí había al inicio de la campaña una estrategia, eh, al menos eh, de tratar de disuadir a Andrés Manuel, de bajar un poquito el tono de tener este discurso de amor y paz eh, eh, y, y no recrear los conflictos que vimos en eh, campañas pasadas. Sin embargo, parece que otra vez estamos en las mismas y otra vez hay una confrontación eh, frontal con la cúpula empresarial, eh, específicamente con el Consejo de Negocios. Con una minoría Nueva, rapaz. Que ya empezaron los adjetivos, como bien ilustra aquí el cuate que se estaba encorando. Eh, ¿Qué sienten ustedes? ¿Es un poco frustrante? Es así como, ay, Andrés Manuel, te lo dijimos. O en realidad dicen, qué bueno, porque le estamos yendo eh, a, a nuestro votante cautivo, que es lo que quiere escuchar. ¿Qué piensas tú? Híjole, no sé. Yo, es que, quiero, para empezar, la política es, de cierta forma, conflicto, ¿no? Es, ¿Sí? la naturaleza del asunto. Sería muy ingenuo y muy aburrido pensar que todo va a ser hablarnos bonito y, y decir, estamos de acuerdo con todo, y sería fa será falso, ¿no? en realidad, pues ahí no sería muy difícil construir construir algo yo creo que pues, de ese lado, pues es natural que haya confrontaciones, ¿no? porque son personas que defienden proyectos muy distintos que tienen visiones distintas y, pues es legítimo, ¿no? Esos, esos roces creo que son legítimos no mientras no, mientras no sean insultos, tal cual pero sí si hay una adjetivación hay una adjetivación fuerte como la que mencionaba Gonzalo o sea, no, no, no es una plática técnica sí. que todavía lo del aeropuerto, ¡ay! como que si quieres lo puedes ver así, ¿no? Pero, a ver, a ver, Pero se llevan de los, de los dos lados, o sea, es como que se llevas se, lleva, se aguanta, ¿no? O sea, de los dos lados se, se, se dan, ¿no? Es... Pero ¿quién empezó también? Bueno, son, son, son momentos, a ver, ¿quién empezó? Pues vamos al 2006. Bueno, a ver, exacto. No, o sea, eh, porque en efecto este, este es un conflicto cautivo ¿no? entre, entre ciertos grupos empresa empresariales y López Obrador en sus distintas facetas como candidato a la presidencia de este país. En 2006, con el tema de la, de la llamada guerra sucia en su contra, este, que Diego dirá, ¿qué llamada? La guerra sucia su contra. Este, pero que, que ha seguido, digamos... Saludos al CC. Saludos al, saludo. al coordinador empresarial. Estamos buscando patrocinios, por eh, cierto, para este, prácticos. Pero, a ver, creo que, creo que uno de los temas acá, igual, a ver, ¿qué opinas tú, Diego, de esto? Cuando digo Diego, me refiero al, al sí, invitado, sí. no a ti, Mendiburu. Este... Eh, Parece que Andrés Manuel, y lo dijo ayer en tercer grado, Andrés Manuel, su función de comunicación, sí sí pasa por una caricaturización de, de, de ciertos conflictos y de ciertas cosas, y no me parece extraño, como candidato no me parece extraño. Lo que me, pasa, lo que me parece es muy mal caricaturista. O sea, al, creo que al final de cuentas en este buscar, eh, transmitir un mensaje que ya si le buscas y si lo escuchas tres veces, Sabes que se está refiriendo a un grupo de empresarios, pero, pero cuando lo escuchas de buenas a primeras, suena a que estás en contra de toda la IP. Sí. Y, y, y, eso, y eso puede afectar tus intereses al final de cuentas. Y hubo un debate sobre esta capacidad que tiene el observador de explicar ciertos temas de su campaña. El tema de la amnistía, el tema de la relación con la, con la IP eh, y, y otros asuntos. Y ha pasado también en, en, en las campañas anteriores. Y ese debate muchas veces nos lleva a... Bueno, pero no juzguen al observador por su capacidad de comunicación. Pero siendo el representante, el alto, el alto mando, digamos... El de güey Tlatuani. El, el gran Tlatuani, el que quiere ser presidente de la República. El amado líder. El amado <risa> líder. <Oliver. risa> tu cabecita de algodón, mi querido Diego. Este, eh, sí hay un error ahí, ¿no? Sí, o sea, definitivamente la comunicación morena no es... Eh, no ha sido lo más clara posible. No es, no es su juego más fuerte, digamos. Ok. Pero creo que si, a, si lo comparas en el tiempo, o sea, 2006, 2012, 2018, creo que sí hay cosas en las que se ve que ha mejorado. O sea, a lo mejor ha sido un proceso lento lo observador en todo el camino, pero hay cosas en que sí ha mejorado. Creo que es, hoy es más claro que lo que era hace seis años o hace doce años. De, opinión personal. Ajá. Pero, y no sé si están de acuerdo o no. Yo creo que algunas cosas quizás sí, algunas cosas quizás no, ¿no? Eh, o sea, sí estoy de acuerdo <risa> que la campaña empezó con un discurso más moderado, con un López Obrador más controlado, más sereno. Este. No, pero la forma misma de comunicarlo, o sea, no tanto el tono, sino el... Sí, y por, porque se sumaron personas súper valiosas como Tatiana Cloutier, que lo está haciendo, sí. creo que sí, extraordinariamente bien, y no tengo ningún... Este, y 480 y, voceros más. Y 480 voceros más que son más moderados y que más lo están menos, haciendo muy bien. 3%. Amigos, exacto. ¿eh? Pero a mí, este, y, y, insisto, esto es una opinión no pretenciosa de analista, sino como elector, sí siento que este proceso electoral, o sea, el simple hecho de que puedes perder o ganar la elección, hace que se modere López Obrador y que sea más frío y más calculador. Y creo que muchos pensamos, híjole, pero ya estando en el poder, mano, ya no hay quien le vaya a poner una, una rienda o sujetarlo, mano. Y es ahí donde empiezan estas teorías de... ¿Qué va a ser ya que está en el poder? Si sí, este es su discurso apenas ahorita que está en campaña. ¿Cómo es eso? No sé, yo creo que... Pues eso lo podrías pensar de casi cualquier político en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, es, es, es, o sea, al final de cuentas lo que puede hacer es evaluar su trayectoria en ciertos puntos. Él, como, él lo viste siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Yo sí extraño que le digan la ¿verdad? Yo también, yo, no, yo también. A mí, digo, con todo ah, sí, y mis sí, sentimientos, este, no precisamente positivos de la administración que ya terminó. A, más, a Mancera. No, no, pero espérame. Sí, espérame. Sí. Eh, sí, a mí sí me gusta el CDMX, mano Es terrible, pero pero a ver, Diego, este, lo puedes decir de cualquier político en cualquier parte del mundo, o lo dices de alguien que puede ser que, puede ser que simplemente sea mala comunicación, pero que se refiere a la sociedad civil de, de, de una forma que otra vez, estoy seguro que está hablando mexicanos primero, pero no, pero, pero... Tenía otro en mente, pero... O bueno, o mexicanos contra la corrupción, o, mente, o, o el INCO, o tenía. etcétera, ¿no? Ah, caray. este Puede ser, puede ser que esté hablando de eso cuando está hablando de sociedad civil, cooptada, etcétera. Cuando habla de prensa, Fifi, probablemente no está hablando de toda la prensa, pero... Claramente de fáctico ¿no? Pero a ver, exacto. <risa> ¿no? Tenemos que ir cerrando este bloque. Entonces, ah, haz, sí. un, haz la pregunta y la que la conteste en el siguiente. Ya me sacaste de mi tren. Bueno, vamos a escuchar entonces mejor una canción. Uh, porque Voy a regresar les decíamos que está desmañanado, la, Gonzalo. No de una era de una de exageración, manera. no era una caricaturización burda. No, no. Era la realidad. No. ¿Puedo, puedo decir lo que quería decir ¿Sí? o no? Si okay. no nos ahorcan. Okay. Nadie nos ahorca. El, el, el tema es, puede ser, un, puede ser un asunto de comunicación al final de cuentas pero sí genera más miedo que alguien que maneja bien la comunicación. Si quieres, lo platicamos cuando regresemos. Vamos a escuchar a Florence and the Machine con esta rola que se llama Hunger y regresamos a Fáctico. República. Yo sé que es Florence and the Machine. Yo también sé quién es Florence and the Machine. No, pueden comentarlo. ¿Quieres rascarte algo más? es muy temprano. Es muy temprano. Un pasiflorine. Por favor. Que va calentando va calentando, va va calentando ¿no? también tú vas calentando no, sí. Sí, <risa> es <okay. risa> tú estás muy vivo Sí, no sé a ver que me eché mi, mi cafecito de 20 y pesos no de caramelo y estuvo suave trajeras uno para todos ¿no? si sí, la verdad es estado, que si sí, sí, sí, ¿sí? Sí, me vi muy negro sí, disculpa bien, bien, bien. Okay, pues, pues este y ya estamos de regreso acá acá en Fáctico y me fui hablando de Florence and the Machine y mientras la escuchábamos, que bueno, no la escuchamos aquí, pero mientras la escucharon ustedes, este, Diego dijo: Yo sí sé quién es Flores and the Machine. No Diego Milibur, No, sino yo, Diego Castellada. No, es... Diego lo deberías de saberlo. Pero... No, no, o sea, de que los he escuchado, los he escuchado, así que tú digas, este, sé exactamente en qué pueblo de, de, de, de Estados Unidos comenzaron. Son y... del Reino Unido. Eh, ahí dejamos el dato, porque ¿te gusta Flores and the Machine? Sí, sí, A Morena yo, le yo, gusta yo la no... música internacional. De todo. Ah, no, de todo, de todo. Pero. Yo, los, yo descubrí Fires en Machine en un tráiler de, de Game of Thrones de la segunda temporada. Ah. Fue musicalizado por ah. Y si mejor hablamos de Game of Thrones. <risa> <risa> es así, A ver, ¿con qué personaje de Game of Thrones Ajá. crees que se identifica más o mejor Andrés Manuel López Obrador? Ojalá viera Game of Thrones. No le entiende, Manuel. Andrés, ok, ok. Sí, sí. Bueno. El óculo Rosa Guadalupe. Uh, no. No, ya, ya, ya cuéntanos. No seas así. No, no, no seas así, no. menudito. ¿Cómo, ¿Cómo, creen? ¿Cómo creen? Porque tú seas fan de mí. El, el, no el, puedes decir eh, estas eh, cosas. No, no es cierto. Me estaba injuriando. Yo sé que Andrés Manuel Betel. No, okay. Bueno, debía haber tenido mi campanita para feliz ¿Con quién, una ¿con quién, por quién se usarla. <risa> de el está bueno. Ah, entonces lo, lo, lo digamos equipararías con el. Con el, no, no, eh, no. Con el, viejito, con el viejito religioso. religioso. No, no, sí. no, yo digo pasarle Ah, el, para hacerle a, a midismo. Bueno, puede ser comunicación o no, pero parece que López Obrador, de repente, eh, es, es alguien que. Eh, que está generando más enemigos que amigos, al mismo tiempo que tiene esta meta campaña de amor y paz y de que no va a haber venganzas, etc. ¿Cómo nos explicas estas diferencias? O sea, ¿cómo, cómo explicar esta eh, falta, si quieres, de, de, de consistencia entre un mensaje y otro? ¿Es, ¿Es realmente solamente un tema de comunicación o lo ves tú también en un tema de propuestas de, de, de la coalición? ¿O estamos exagerando y mejor hablemos de otra cosa? No, yo creo que son dos cosas. O sea, hay un tema, hay una parte que es un tema de comunicación. O sea, que también luego es muy difícil. Pues, pensemos que cuántos hace tres, cuatro eventos al día en cuatro pueblos distintos, cosas así. Pues en alguna de esas se te sale algo, etc. Es lo que agarran muchas veces los medios, porque porque vende. ¿no? Creo que una parte es eso, ¿no? Y, y que sí hay, como en todas las campañas, pues, cierto nivel de falta de coordinación. ¿no? Unas más, otras menos, lo que sea. pero Lo ves en todos lados. No es, es, no es exactamente uniforme lo que observas, ¿no? A veces observas a, no sé, a lo sano ah, decir, que... decir que los... Que los empresarios ya quieren que su candidato decline, ¿no? Y su candidato yo creo que va a decir, como, ¿qué onda, vocero? Bueno, ¿no? también es culpa del candidato de poner a los a nuevos. No, bueno, pero... sí, ahí sí, Ajá. super shame, pero... Sí. <risa> es una campana de catedral, ¿no? <risa> no en otra parte, creo que sí, te pasa por algunos temas de agenda, ¿no? por algunos temas de lo que se quiere hacer de ciertos cambios en la política económica. ¿no? Okay. O sea, que naturalmente, pues, la economía política de esto Sí, hay gente que, que se resiste a eso, hay gente que no quiere. ¿no? Creo que en esa, en esa tensión entre ciertos tipos de cambios en la política económica, que ha beneficiado a ciertos actores económicos a lo largo de cierto tiempo, con ciertos resultados buenos o malos, digamos, podemos entrar en datos si quieren, y, y, y la resistencia que esas personas tienen a, justo a, a ceder en, en, en cosas que los han beneficiado en el tiempo es lo que crea esos puntos de enfrentamiento. ¿no? Cuando López Obrador habla de de estas eh, minorías eh, empresariales que sí que han concentrado gran poder, etcétera pues es cierto, o sea, cuando tú ves, eh, en, en términos, que yo manejo eh, en específico, en términos de desigualdad, etcétera sí. cuando tú ves eso, pues es cierto que México es un país con una concentración y una riqueza muy, eh, casi casi no sé, obsceno, digamos. Sí, eso digamos. sin duda, ¿no? Y es cierto que el poder económico eh, se transforma en poder político, ¿no? Eso es cierto que sí. tiene influencia, etcétera, y obviamente no para los intereses que estas mismas personas tienen. Que es legítimo, no, no necesariamente o bueno, no sé si es legítimo, no es ilegal. Pero, ok, per, per, perdón, perdón que interrumpa otra vez, pero, pero es, what do, es, es, este, es lo que hago. Eh, qué bueno que aquí no está Paulina Chavira y esa gente. Sí, odiosa, de criticando eh, nuestros este, sí. O el español que hablas tú. Pero, bueno, eh, eh, a ver, es realmente... Es, un tema, el otro de los escuché en American Chamber of Commerce, eh, entre Cámara ellos, Americana en America, de Comercio. Exactamente. <risa> eh, y, y, y el planteamiento no era tanto, eh, y, y de hecho creo que ese fue el mensaje, de un cambio de política económica, sino, digamos, de, de, de realmente evitar que eh, se siga eh, manejando la política económica actual con la corrupción con la que se ha manejado. Es decir, lo que llama The Economist, la famosa revista británica, el crony capitalism, ¿no? El, el, el, el capitalismo que ha, cuates. de cuates, ¿no? A eh, tener un, un capitalismo parejo, digamos, ¿no? Donde obviamente hay mejores apoyos sociales y sí hay un replanteamiento de la política social, que tampoco me pareció radical en la presentación. Pero al final de cuentas, me parece que más que un cambio de política económica, al menos lo que me vinieron ahí, Eh es, es, es, una, es, es un cambio en los términos en los cuales se dan esas relaciones entre poder económico y poder político. Es, ¿Cuál de las dos es? Yo creo que es parte de las dos cosas. O sea, creo que de la mano viene un cambio de política económica en ciertos aspectos. O sea, este como modelo de capitalismo de cuates que, que hemos tenido en México involucra ciertas, ciertas cosas, ¿no? involucra que el Estado se ha retraído en ciertas actividades que son importantes, la inversión pública, el desarrollo de infraestructura, etc. Si tú quieres rescatar eso, pues sí estás haciendo un cambio en la política económica. No es un cambio radical, tú a lo mejor podrías decir como es un matiz, pero sí es un cierto cambio en la política económica. Y del otro lado, pues es que sí hay un tema de economía política metido ahí, lo ¿no? que es que justo es ¿Quiénes son los ganadores y perdedores del arreglo? ¿no? Lo que López Obrador plantea es... Que hay que modificar ese arreglo para que la mayor parte de la gente se beneficie de la política económica, no solo un grupo en, en concreto, que es lo que ha pasado en las últimas dos o tres décadas. ¿no? O sea que justo eso lo resume muy bien en esta frase que ayer dijo y que. Ya que fue ha dicho, el highlight, de lo mejor de la conversación, ¿no? Que ya ha dicho como dos o tres veces que es separar el poder político del poder económico, ¿no? o al revés, el poder sí. económico del poder político. Sí, digo, este... Digo, y la, la, la pregunta siempre con Andrés Manuel es el cómo. Eh, yo, yo le creo, o sea, yo, yo creo que genuinamente tiene esa intención y creo que la crítica, el, el diagnóstico es acertado, como lo es en términos de violencia, como es en términos de corrupción. Pero siempre la pregunta es cómo, y probablemente ahí sí nos puedas dar mucha luz tú, eh, dentro del círculo de asesores económicos, ¿cuáles serían esos mecanismos que nos asegurarían que esta visión de separar el poder económico del político se va a dar de una manera... Que donde no sea una venganza, donde no sea un tema de vamos a destruir a los que nos atacaron en elecciones pasadas y al mismo tiempo vamos a beneficiar eh, siendo digamos, no, no dando privilegios, no a nuestros cuates, no, no cayendo en lo mismo ¿Cómo, cómo se crea ese sistema o esa institución? ¿Qué es? Pues es que yo creo que son temas muy específicos de, de, de política pública ¿no? o sea, ¿cómo, ¿Cómo vas a rescatar el, la inversión pública, por ejemplo? ¿no? no hay como tal como un mecanismo institución no vas a crear el, el instituto de la pública, ¿no? O sea, es una decisión política, es un, son temas de voluntad política que, que, que tienes que expresar en de forma concreta en, en proyectos de política pública. ¿Cómo hacer eso, por ejemplo? Uh -huh. en, en ese tema en concreto, sabemos hoy que si tú mides la inversión como porcentaje del PIB, más o menos es 2%, 2.1% por ahí. Si tú comparas esa medición en el tiempo, más o menos te tienes que ir a menos 40, menos 42 para encontrar una proporción tan baja, ¿no? Uh -huh. Al mismo tiempo sabes que pues, las economías que crecen a cierto nivel requieren cierto nivel de inversión. O sea, las países en desarrollo, por, por poner un promedio, invierten más o menos 30% del PIB, 30% para arriba, 30-40% del PIB. Si eres China, pues eres como en el 50%. Del PIB, ¿no? sí, sí, sí. Este, México invierte, sumando inversión pública y privada, como 21% del PIB. Y cuando tú ves la trayectoria de las dos, la, tanto la pública como la privada, la pública viene descendiendo y la privada más o menos es flat, está, está estancada, ¿no? Entonces, pues necesitas generar incentivos para las dos cosas. Por una parte, necesitas que la inversión pública aumente, porque tienes problemas de infraestructura muy claros, sobre todo en el sur del país, uh -huh. ¿no? donde realmente son temas de conectividad. Si tú quieres que, que combatir la pobreza en el sur, más que tal cual, programas sociales socialistas, lo que necesitas es que se generen empleos, que se generen cosas. ¿no? Para hacer eso, necesitas tal cual conectar esa parte del país con el resto de la economía y a su vez con la economía global. ¿no? Hacer eso requiere de inversión pública. Pero esa inversión pública detona inversión privada. Claro cómo hacerlo, pues a través de programas muy concretos de desarrollo de infraestructura, de, de inversión. Pienso en el, en, el, en el sur en específico, en, en caminos, tal cual, en puertos en todo el país. Eh, ese tipo de cosas. O sea, más que pensar como, como que requieres arreglos institucionales distintos. Uh -huh. Creo que ya tienes las instituciones para hacer que las cosas pasen. Lo que sí necesitas es una es la voluntad. darte a la tarea de diseñar los mecanismos de política pública para hacerlo, ¿no? Que es, que es tal cual, ¿cómo vamos a obtener el dinero, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. para inventar, para, no sé, si quisiéramos aumentar dos o tres puntos de la inversión, pues necesitarías reajustar ciertas partes del presupuesto que hoy es gasto ineficiente. Por, por poner un ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en un reporte de 2015 uh -huh. para economías de América Latina, eh, lo que hace es... Construye una cosa que se conoce como frontera de eficiencia para no aburrir a la gente. Es como ¿cuánto, cuánto cuánto estás perdiendo por cada peso que inviertes, cuánto de ese al final sí, sí se usa en lo que se supone que estás usando y cuánto se pierde, no? aunque okay. te lo gastaste al final, no se traduce en más puentes Exacto. o más lo que sea, o mejor salud. Etc., ¿no? México pierde más o menos 32% de lo que invierte, y ahí la corrupción parte. también tiene sí, que hay corrupción y también ineficiencias, temas de calidad, o sea, hay de todo. no Mucho de eso es corrupción. Tenemos que ir a pausa. Eh, que no es pausa, o es música. Eh, vamos a escuchar Bad Dreams, señores. No. no, la rola se llama Bad Dreams. Quien la canta, quien la canta es Scarlett Johansson. No. Ah, sonríen los dos, regresamos a Pático en RMX. este Ok. Hay que transitar un poco a. A una. ¿Cómo, ¿Cómo dijo? ¿A transitar a que esa pregunta no sea válida? ¿Cómo? A un escenario donde se A un esquema. ¿Qué eso? A un esquema. ¿Te acuerdas? Bueno, y hay que preguntarle a la sí sí sí gente. ¿Qué, ¿Qué mid. opina de Mid y de Annal? No, no, no. No, no, no. No, ya, pues, ya, no, ya campaña. Ya, ya, ya una, antes, No, antes. No, no, no. Es no es que lo, lo, lo acababan nuevo. de nombrar. Creo que tenía. Es nuevo, te lo juro es nuevo. Sí, es nuevo. Es la primera entrevista en el país. una entrevista en el país. Un bueno, el contraste, yo, ok, listo. ¿Pero qué regresa? Yo. Okay. Y ya tú cierres el momento. Ya estamos de retache en esto que es fáctico, estábamos platicando con Diego Castañeda y le estábamos preguntando justo, decía Gonzalo, eh, tocar el punto del contraste con las propuestas de los otros candidatos. Eh, e efectivamente, están estas dos visiones entre quienes piensan que el una victoria, Andrés Manuel Observador sería un cambio radical en el modelo económico, y hay pues, quien dice no, tampoco se asusten, es más bien un tema de eh, esta voluntad política que se necesita para eh, hacer un gasto distinto, eh, combatir la corrupción, etcétera. Por lo que Diego, perdón. No, ya, no, no, pues ya, ya, ya lo hiciste. Lo Por lo, lo hiciste. que Diego dice, a mí me quedan muchísimas dudas de la interpretación del Observador Obrador como un populista económico. O sea, si realmente lo que estás buscando es reducir déficits, mantener la autonomía del Banco de México, tener mayor inversión pública. Esas no son transferencias eh, de cash, de dinero, a, no. A, ¿no? Entonces, en ese sentido... No hay UV aquí. No, no, o sea, como que el, como que en efecto me parece que se distancia poco tal vez Esa de es las la propuestas pregunta. Exacto. económicas. Exacto, a eso iba. Entonces, ¿cuál, ¿cuál sí crees que sería una diferencia fundamental entre la visión de un Ricardo Anaya o de un José Antonio Midi y lo que propone López Obrador. Más allá de lo que el propio López Obrador nos diría, de la corrupción que la va a acabar, el solo y esas cosas, ¿tú sí crees que lo fundamental ¿qué sería? Ilustrando. sí yo, yo creo que una parte importante es rescatar el rol del Estado en la, en la actividad económica, que es eh, los temas de inversión pública, de servicios públicos, de calidad, etcétera, que son básicos pues, si queremos generar crecimiento. O sea, no hay país en hoy que se ha desarrollado, que no se haya desarrollado sin una importante componente de inversión pública, con un Estado que sí regula bien, que participa en, las, en el suministro de bienes y servicios públicos. Creo que eso es, es muy importante, que no lo tienen y, en las otras campañas. Las otras campañas más bien hablan de un poco como maquillar lo que pasa dentro, como el, si el sistema funciona un poco maquillarlo, hacerlo lo más humano, ajá, digamos, ajá, ajá, ajá. pero no hablan tal cual de, de, de los problemas estructurales de la economía, ¿no? Los problemas de fondo, que no es igual a la reformas estructurales, todo esto, ¿no? O sea, lo que México necesita es un cambio estructural, que es un cambio estructural? Pues hay como debate siempre entre mm -hmm. los intelectuales, Aguilar Camín, todos estos, lo ¿no? que siempre dicen que... <risa> todos estos, ajá. Los castañeros los señores, que ahora están los señores, ahí. Los dones. Los, los, los, los de Los de, de la revista los, que dicen que... ¿Qué abuso? La no lo la... abusan en la revista, señor. ¿eh? Ya no se mete con Héctor de mauleón A mí no me gusta. Pero bueno, a ver, vale. a ver, Es tu sueño, aparecer un día en la revista, señor. Vamos a arreglar eso, eh. Creo, creo que el editor puede estar feliz. En ah, esa, ¿eh? ok. Ajá, adelante. Este, <risa> este... <risa> el... ¿Qué decía? ¿Qué se la... Ah, ¿eh? <risa> no, que, que, qué, mucho... qué, qué, significa, ¿qué significa el cambio estructural para okay, los otros? Ok. Este... En el, en el fondo, como que este debate entre si es, si es la modernidad o no, ¿no? México ya es un país moderno, ya no necesitamos mover cosas, o no somos un, un país moderno, etc. la verdad es que México es una economía dual, como tal. Hay una parte de la economía que sí es muy moderna, muy integrada con la economía del mundo. Hay una parte de, que, que es pues, parte de la economía mexicana que sigue en el siglo XIX. Y que es, además es una diferencia que hasta geográfica muy notable, claro, ¿no? ¿no? hay unas desigualdades Notis. regionales muy importantes, que eso también es un tema que López Obrador quiere atender mucho o sea, Parte de la desigualdad de México más difícil de combatir es por la desigualdad regional, y eso requiere que haga cierto tipo de políticas, política industrial más pensada en las ventajas comparativas dinámicas de cada región, eh, atender justo las necesidades de infraestructura de cada región. No es lo mismo los problemas en el norte, yo soy de, yo soy de Coahuila, este, no es lo mismo los problemas que tiene Coahuila, que los problemas que puede tener Chiapas, que puede tener Oaxaca. Así necesita cierta, cierta atención especializada a, a esos lugares, ¿no? y el Estado es el único que puede hacer eso. La verdad es que. Tenemos, hemos tenido una experiencia en los últimos 30 años de, de, que, de que México le ha ido dejando al mercado cada vez más cosas y no necesariamente los resultados han sido los mejores. En algunas cosas sí, en otras cosas lo que hemos visto es una desatención absoluta. ¿no? Lo vemos en, justo en los temas de infraestructura. Por ejemplo, eh, a principios eh, el gobierno de Fox concesionó mucho de los puertos para que se modernizaran a través de la IP y nunca no, pasó. pasó. A la fecha preferimos exportar por carretera a Estados Unidos que por puerto, aunque podríamos hacer volúmenes más grandes y, y, y más baratos en costos. ¿no? no pasan esas cosas. ¿no? Yo creo que la diferencia es eso. O sea, no, no, no diría que es un cambio radical, porque no es un cambio radical. Más bien es, un, es pragmático, creo. O sea, lejos de, de lo que plantean muchas veces Smith, sobre todo, y Anaya, en un poco de menor grado, que es más bien seguir con el mismo dogma neoliberal, por decirlo de alguna forma. Que... No, no podía haya... haber un programa de economía, así que sería la sí, palabra sí. Allá, neoliberal, bueno. y, hay que, y hay que atender lo que las bases quieren escuchar. ¿no? A mí no me... Fíjate, a mí me gusta tanto usar la palabra, por eso no <risa> podía... <risa> te, me te entiendo. Como... Pero, uh, una, a ver, una de las cosas que he escuchado mucho a los voceros, eh, y por los voceros me refiero al gabinete nombrado, a, ¿no? a, a Tatiana, a Croutier, etc., es... Eh, enfocar siempre el tema del que estén hablando, que puede ser medio ambiente, que puede ser salud, que puede ser educación, que puede ser inversión, bla, bla, bla, eh, desde el prisma, digamos, del de, eh, desarrollo económico y el desarrollo social. Es decir, no hablar, de, no hablar de cambio climático sin hablar, por ejemplo, de cómo impacta eso a las desigualdades del país, etcétera. Y y, y, y corrígeme este si, si, si es una mala interpretación, pero me parece que esa sería tal vez la interpretación eh, más, eh, eh, eh, vamos, eh, cercana que, que diferencia al observador de Anaya y de mí, un tema muy interesante, es Anaya sale en sus... Con sus hologramas, nunca lo voy a perdonar y nunca lo voy a olvidar. Este no con esos hologramas, etcétera. Y wow, el futuro es que no sé si es que las apps pueden resolver la desigualdad. Sí, exacto, pero pero al final de cuentas, eh, no es lo mismo hablar solamente de hologramas y de apps que de hablar de esto sirve para un tema de desigualdad y lo vamos a usar, pero para el tema de desigualdad. Es esa una interpretación correcta o. Yo, yo creo que sí, o sea, el, el buena parte de los problemas de México están interconectados, ¿no? O sea, la, cuando hablas de violencia, cuando hablas de desigualdad económica, cuando hablas de la falta de crecimiento, tienen puntos donde se tocan, ¿no? Hay cosas... Como, a mí me gusta mucho usar, por ejemplo, un, un término de un eh, investigador noruego que se llama Johan Galtung, temas de violencia y paz, ¿no? Etcétera, que es violencia estructural tal cual. O sea, cuando tú tienes un enfoque de violencia estructural, pues la violencia no nada más es es la violencia física, también es la, la pobreza es violencia la, la desigualdad es violencia la falta de acceso a servicios de salud etcétera, es violencia, ¿no? Cuando tú tienes un, un enfoque más como de seguridad humana ante, ante las cosas, pues encuentras que para resolver un, un tema tienes que, tienes que también tocar algo del otro tema no si quieres resolver la violencia, pues también tienes que a lo mejor resolver uno, un, una parte del acceso a servicios públicos que tiene la gente para que vaya a la escuela para que se eduque, para que tenga servicios de salud para que tenga más productividad, eso al final impacta en crecimiento, impacta, o sea es como, tienen es multipolar el, el, el, el programa. eso es lo que tendría que tener cualquier candidato, en mi opinión, porque no son problemas aislados. No puedes decir, no, pues arreglo lo económico y así, y arreglo la seguridad así, y ya, como si no se tocaran en muchos puntos. Tienes que entrelazarlos, si no, no vas a resolver nada. ¿Y eso es la amnistía? Pues es parte de eso, creo. O sea, es... <risa> no, bueno, o sea... A ver. O sea, justo la amnistía es, es creo que es un... un concepto muy ad hoc con el, con esta eh, eh, como interpretación de, de violencia estructural. O sea, al final lo que tú quieres es que las personas, los, los jóvenes, las mujeres, las personas en el campo que, que son víctimas también de la narcopolítica y, y, de, y, de, y, de, y de todo el crimen organizado, etcétera pues tengan una forma de romper, digamos, el círculo vicioso de la violencia, que es de la pobreza, terminas en, en a lo mejor a, a, a algún grupo de crimen organizado, terminas ahí luego muy bien salirte. ¿Cómo cortar de tajo el ciclo y tratar de generar un, más bien un círculo virtuoso que a, tra, a través de, de, de oportunidades eh, de desarrollo social, etcétera, desarrollo económico, pues puedas remover tu vida a otras áreas, no cortar tal cual el apoyo social que tiene el crimen organizado en el país? Etcétera, sus bases sociales que existen y más bien este, pues eliminar eh, digamos de mediano a largo plazo eso debe tender a disminuir la violencia porque debe tender a, a disminuir las personas que, que encuentran en la violencia un mecanismo de movilidad social la, no, es un, no, es un, no es aislado, no es como agua en mis tripas eso tienes que combinarlo con otras cosas, tienes que combinarlo con Programas de combate a la pobreza, con generación de empleo, con programas sociales específicos para las regiones, o sea, tienes que con política de seguridad muy concreta, o sea, tienes que ser muchas cosas, pero sí es algo así de eso, y creo que en un esquema de, de seguridad humana, de violencia estructural, se entiende mejor. Que, que ahí volvemos al, al problema eh, de, de, que dio origen a esta conversación de, de la comunicación y cómo sigue siendo uno de los puntos más eh, flacos de Andrés Manuel. Yo estoy absoluta y siempre siento de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar. Eh, pero es cierto que esto, pues no lo puedes cortar tan de tajo como tú dices, porque efectivamente no va no, no es como, vamos a suponer que lo hacen el primer día de su administración, de que hay que ver resultados de, de esa disminución de esta violencia contextual, claro. no de, de, de carencia de recursos, de oportunidades, etc. Pues lo vas a ver, yo creo que en una generación, pero no seamos tan pesimistas, en dos, tres años. Sí, tienes que verlo de forma intertemporal. La, la palabra amnistía, claro, los, los adversarios de Andrés Manuel dicen, pero entonces, no es la palabra correcta, Por pues eso quiere decir que qué va a pasar en esos dos años, de aquí a que tus programas comiencen a tener algún efecto, qué va a pasar, vas a, efectivamente a perdonar a todos los criminales y, y ahí es donde empieza la revoltura, en donde están peleándose y vienen las, los periódicos, pues, porque nadie entiende a qué se refieren. Y a ver, dime la verdad, y ya con esto que estamos terminando el pues, tercer no bloque. No te he mentido hasta ahora. Sí, es cierto, gracias <ríe> sí, no por esa, esa aclaración, pero soy... Sí, vuelve a ser el no soy <ríe> <ríe> Este... Seguro sí, se lo, sí fue una ocurrencia de Andrés Manuel y han venido elaborando a partir de que lo dijo. ¿O a poco sí ya tenían, así, ya tú estuviste en reuniones o escuchaste que ya desde hace un año estaban trabajando en el concepto de amnistía y, en, y la, la neta. Pues ya para empezar yo no puedo decirte que fue a reuniones o ¿no? así que... O bueno, así pero que o sea, te pasan los chismes. Te estás está sobrevendiendo mucho. Dijimos que era muy importante. Sí, eh. sí, sí, sí, sí, eso la gente no lo sabe. Sí, sí, no pero... si tú tienes que seguir sí. este, Ajá. Pues mira, creo que más que una ocurrencia, sí es un tema de... Es algo que como que Andrés Manuel ha intuido a través de sus giras uh -huh. en el país, etcétera, porque lo ves. O sea, vas a una comunidad en Sinaloa, ¿no? rural, y ves lo que pasan los jóvenes ahí, lo que pasa con las, con las mujeres, con los campesinos, sí. etcétera. O sea, creo que si bien, digo, yo no lo, yo no lo puedo asegurar, yo no creo que sea tal cual una ocurrencia, tampoco yo creo que tenga tres años el, el, el, de, de trabajo el proyecto Exacto. pero creo que sí es algo que, que, que surge como de forma espontánea pero como, no sé, como muy natural del, del, del justo del, de recorrer el país, de ver cómo se interconectan distintos problemas o sea, si tú te preocupa el problema del campo y ves que el problema es que tienes campesinos que, que, que, que, la, que muchos de ellos producen para subsistencia o sea, no, no venden tal cual al mercado, sino consumen lo que se van a comer y luego llega un, el crimen organizado y le dice, ¿sabes qué? Pues en lugar de estar plantando maíz este, una tonelada al año que tú te comes, este, planta mota y uh -huh, maíz, uh -huh, etc. Uh -huh. o sea, al final encuentra esas conexiones. Yo creo yo creo que va por ahí. Tenemos Muy que bien. ir a música. Vamos, ya o sea, nos pasamos. Eh, esto que vamos a escuchar se llama We Are The Grand. y eh, Gran canta, grupo. La rola se llama We Are The Grand. Y lo canta Luna con Fernando Milagro. Regresamos a Pático para acabar con Diego Castañeda. No, no me acabe. Acabar con él. Bueno, República. Pues... Eh, perdón, Ricardo. Este, se me olvidó decir República tiempo. Eh, no, pues ya. ¿Hablamos? ¿último bloque? Último bloque. Yo quiero seguir un poquito con el tema de la, de la amnistía. <risa> eh, ¿Algo más? No, lo que ustedes quieran. No, pero a ti que se te ocurre. Pues no sé, podemos hablar de. Ayúdame a ayudarte, compadre. Es que hay temas, no sé quieres saber, quieres ayudarme a hablar de algo económico no sé, ¿quieres, quieres quieres este no sé quieres Pero hablar el TLC? de, o sea, de LSC no, no sé, quieres hablar de, de, de no quieres hablar de ah, de garantía de garantía se vincula, se vincula. y salud sí, vamos okay, a bueno tú vas una, bueno, dos tres y estamos acá de regreso en el práctico con Diego Castañeda que recordamos está acá como simpatizante eh, de Andrés Manuel Observador más que simpatizante, miembro de democracia liberada. Hola. Eh, amigo, amiguito de, de toda la banda este, intelectual de la izquierda de, de este país. Los salvaste, sí, de cosa. iba a decir otra cosa, pero luego se enojan mis amiguitos de la izquierda porque les digo así. Entonces, dilo, dilo. Eh, no, no, bota, no, nada, censura, no, no voy a, censura, voy a decir no nada. Aquí, este, <risa> <risa> este, <risa> no hay censura, no censura aquí. En fáctico no hay censura. En fáctico no hay censura, en efecto. Al respecto de la amnistía, Diego. Eh, si más más allá de si es ocurrencia o no es ocurrencia, sí sabemos que no es muy popular decir eso en, en, en una época de campaña. Eh, y lo vimos Entre en la, la clase política, yo no sé si entre los seguidores bueno, y los electores les dé tanto miedo como les da a los adversarios. Las respuestas a la, a la encuesta de, de reforma de esta semana indican que no era, no era un tema muy popular. Ahora, yo matizaría, porque a ver tienes que tener en cuenta cómo está formulada la pregunta no es lo mismo si dices amnistía a criminales así bueno, si yo, yo también diría que no que si dices amnistía pero, o sea, cuáles son las víctimas claras que quieres atender jóvenes, mujeres y campesinos ahí yo te concedo que es un tema de y todo okay. eso es Pero era solo para darme pie a, decir, a, a preguntar lo siguiente: que es ¿y por qué no? Ya también lo entramos, porque en alguna época mis amiguitos de la izquierda intelectual también lo plantearon. también eres de la izquierda intelectual. Ah, ah, por favor, de, no de, me ves eh. aquí. No me ves aquí. ¿Y por qué bueno, no? intelectual. Okay, gracias. Tiene que haber este... alguien. <risa> ¿Por qué no hablamos de la legalización de las drogas en serio? Gracias. ¿Va perdón? implícito en la amnistía? Pues de cierta forma. ¿no? A ver, pues vamos a repetir esto. La legalización de las drogas va implícita en la propuesta de amnistía, de Andrés Andrés. Ya nos dio ¿Ya? la nota, Manuel. A ver, si vieron, la, a vieron la presentación. No, no. ya no. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, no, bueno. Somos amigos. Ah, por cierto, ahorita en el último bloque viene David Páramo hablar. Ahora sí de economía. Está bien, también soy cinta negra. Sí, es cierto, sí, sí, Así. Ese sí, combate ah, estaría buenísimo. Ok, pero okay. a me, entonces... no, me quedo con eso. Bueno, pero, pero entonces es, no, es momento de, de decirlo, de, ¿no? Deja de Lo de la legalización de las situaciones. ¿Vieron la presentación en el Colegio de México de Durazo? Fíjate que. No puedo ver todo. Bueno, ¿sí, todo completo por le adelante. Justo menciona como parte de pensar todas esas estrategias para pacificar al país habla una parte de la posibilidad de tal cual de una legalización o de una despedienciación masiva como le queramos decir de consumo. No va a negar que me gusta escuchar eso. No, no, bueno, sí. Vean, veanlo en el. En, o sea, si se pueden echar su hora y media de durazo en el Colmex, vale la pena. está bueno. Si echas una hora y media de tercer grado con no, no está durmiendo el pitcher vamos vamos que, que, que yo te creo y efectivamente a mí me encantaría que fuera parte del debate también entiendo que a veces estratégicamente no es lo más adecuado para ganar una elección pero también te diría López Obrador es un tipo conservador y eso lo sabemos y ahí es donde también entra un, un parte de la duda yo sí creo que en su círculo de asesores este, el propio senador Mario Delgado probablemente y otros que están el Marcelo Brad, no lo sé si sí, si sí tengan esa visión como una uh, parte de la política pública necesaria para pacificar al país de López Obrador, me encantaría escucharlo, si quieres, después de la campaña, para creérselo, porque es un tipo pero no conservador. Pero dicen que no esperemos que el candidato nos lo diga. no oh, O sea, yo creo que ahí, eh, justo es... O sea, Dres Manuel, él puede o no ser conservador a tal a tal grado, pero creo que justo la, es lo que les decía, de que el, la aproximación a los problemas del país debe ser más pragmática. O sea, él en lo la personal por... le puede gustar algo o no, pero si su objetivo es... Pacificar el país, hacer que la economía crezca, etcétera. Hay ciertas cosas que se tienen que hacer, te gustan en lo personal o no. Entonces creo que creo que esa es un, una cuestión importante. Sí, y Loco Sabrador, si tiene esa capacidad de decir, bueno, está, y como el tema del matrimonio igualitario, que se ha pronunciado, ya a, que, al parecer de libertad. Los, yeah. Exacto, ¿no? Ese, e, esa frase para mí fue un alivio, digamos, sí. en, esa palabra. También. Pero bueno, luego el tema del aborto. A ver, quedan cinco minutos y si a mí me gustaría tocar un tema por cada uno de esos minutos. Venga. Eh, Diego, perdón que te ponga... No, yo sé que no es examen, yo sé que no. te pongas como Anaya de Híjole, no puedo. Ay, híjole, no, no, sé. no, no que eh, mi hija. Déjese algo mi aterro. Mi adder Saca tu holograma. Este el tratado de libre comercio. Ajá. De entrada. Ahora, volvamos al Diego Castañeda analista. O sea, okay. ¿en dos semanas está listo? ¿Sí o no? Tengo dudas. Tienes tus dudas. Ah, o sea, específico por lo que ha expresado la. El, el, los de la Cámara de, de la Industria Automotriz en México. Porque no van a estar de acuerdo con... ¿no? Con las cantidades de val de origen y eso, que les parece que... Y, muy si, altos, ¿no? ¿y si sigue ahora, Diego Castañeda en campaña, si sigue el, el, el tema eh, y va más allá del día de la elección durante la transición y después en la nueva administración asumiendo que gana Andrés Manuel, ¿qué va a pasar con la renegociación y qué va a pasar con el Tratado de Comercio? O sea, yo creo que la, la renegociación pues seguirá, o sea, seguirá su transcurso. Eh, hay una persona que tiene en mente que conduzca estos esfuerzos, que es que es que es pues, alguien que sabe de eso, pues fue el vicepresidente del CATI, vicepresidente de la Organización Mundial de Comercio, fundador de la Organización Mundial de Comercio. Este, yo ahí me siento tranquilo, o sea, creo que seguiría la negociación, hay que revisar cosas, hay que revisar que, que si sí sea en nuestro beneficio, al menos no nos perjudique. Y creo que ahí no hay mucha controversia, o sea, creo que todo tiene que seguir, pero tiene que... Bien la negociación. Andrés Manuel ha hablado en el tema de la negociación de insertar un tema de migración en, el trato, en, en la renegociación tra, el Tratado del Tratado de Libre Comercio, que con un presidente una contraparte como Trump puede ser de nuclear option, ¿no? o sea, puede ser que ahí se bloquee la renegociación. ¿no? Yo, yo tendría mis dudas porque, ¿verdad? por ejemplo, ayer, ayer eh, por ejemplo, el Congreso de Arizona eh, instaba al gobierno de, de Trump que ya termine de negociarlo, que no ponga en peligro los 6 millones de empleos que hay de, de, de en Estados Unidos, producto de telecán, etc. Yo no creo que tal cual haya una opción nuclear. Okay. Hay, ¿no? pero, okay. pero, <risa> Segunda, me encantan esas palabras. Me encantas esas palabras. Eh, precios de garantía, que es algo que le interesa mucho a Sin duda alguna. Sí, <risa> sí, sí, bueno, sí. no, no. A ver, este sí. ¿Qué son los precios de garantía? ¿Qué son? ¿Y, ¿Y por qué ahí les da tanto miedo a algunos? ¿Y por qué son setenteros? y por qué... no, pues cuando es que, bueno, usas la palabra precios de garantía automáticamente te transportas como a los subsidios de la CONASUPA y cosas así. ¿no? Exactamente. Pero en, realidad no, pero en realidad es que hay muchas formas de hacer esto, ¿no? O sea, digamos, si lo quieres hacer como Estados Unidos, pues estás haciéndolo a la CONASUPA, ¿no? o sea, Lo que Estados Unidos va en el nuevo concepto de Farm Bill, que todo, todos los años pasan, que es, se fija un precio objetivo, no sé, 100, 100, 100 dólares la tonelada métrica de maíz, No me fío, mil veces más barato. Okay. este Y si al final el precio del mercado es 80, el gobierno les da las 20 de diferencia. ¿no? Eso Estados Unidos hoy, es la Unión Europea. Hoy. Eso no es lo que propone el Obrador. Lo que propone el Obrador es justo al pequeño productor, que es el que es víctima, por ejemplo, del crimen organizado, etc. El rompa digamos, el poder monopsónico, monopolio a la inversa, digamos, que tienen los. Los economistas son insufribles. No, Ajá, no. Muy bien. <risa> no, los intermediarios. Tú vas, uh -huh. y tú haces este pequeño productor y le, y le dices. Te pago la mitad del precio de mercado, por ejemplo, ¿no? Es una práctica anticompetitiva, pero del lado del que compra, no del lado del que vende, ¿no? Entonces, es un monoxónico. Okay. Si tú quieres romper eso, pues lo que tienes, lo puedes hacer a través de regulación, o no necesitas tal cual hacer subsidios. Lo que quieres es garantizar que se les compra un precio al precio de mercado, ¿no? ¿Qué ganas de hacer eso? Pues ganas que aumente el volumen de producción, porque van a dejar de producir para autosuficiencia y van a empezar a producir para venderle al mercado. Eso, les va a generar, eso es una política de ingresos, eso les va a ayudar a, a salir de pobreza, va a evitar probablemente que algunos de ellos se vean tentados a, a, a, a tratar con el dinero organizado para otro tipo de cultivos porque, porque no les queda de otra para subsistir. Y al final, digamos, si eso si esto funciona en el largo plazo, también lo que les voy a saber es que aumente el volumen en el mercado y debe disminuir precios, de hecho, para el consumidor. Hay países, por ejemplo, Tailandia, que han hecho ese tipo de políticas muy bien, con el arroz, etcétera, y han disminuido dramáticamente esos niveles de pobreza rural que en México pues, no son triviales son, son bastante elevados ¿no? Nos quedan dos minutos En, en materia económica, ¿qué, qué crees ¿cuál crees que va a ser la primera medida de los Manuel López En materia económica Sí, que es la, la primera... Cosa económica, que va a hacer? Yo creo que va a revisar el presupuesto. O sea, ajá. ¿Se acuerdan cuando Videgaray quiso hacer esta cosa? que es el presupuesto base cero? Que sí, al final ajá. nunca acabó de es que, hacer. Yo creo que va a ser un poco de eso. Va a ser revisar el, el presupuesto. En o, o que a lo mejor el presupuesto sí fue base cero, pero nunca el ejercicio fue base cero. <risa> Exacto, Puede ser. Este, yo creo que, que lo va, va a ser buscar esas partidas donde hay ineficiencias eh, y tratar de canalizar esos recursos a gasto productivo, a inversión pública, a... Digo, ahí hay muchas cosas, ¿no? Tienes seis mil programas sociales, más o menos, de los cuales la, la mitad están repetidos, ¿no? Por ejemplo, tienes tienes, diez, tienes cuatro programas de transferencias de dinero que tienen a las mismas personas y que en realidad no les llega, ¿no? Pues consolidar en un solo programa que se funcione. ¿Esa revisión ¿no? ya la están haciendo? ¿La hacen en la transición o la van a hacer cuando lleguen? Eh, según tengo entendido, es algo que está haciendo el trabajo el equipo del doctor Utsuba. Okay. O sea, eso evidentemente pues el presupuesto de transición es algo que tienes que revisar no lo puedes hacer, no lo, no lo haces tú todo tampoco lo lo puede hacer el que te lo deja entonces hay pues, tienes que hacer como un acuerdo de, de algunas cosas entonces, hasta el siguiente presupuesto o sea, el, es cuando ya te, le tocaría creo hacer, hacer por completo lo que quieras hacer mientras tendría que adaptarse a lo que hereda en Friega, digo, reforma el sistema de salud sí o no. yo creo que sí hace falta o sea creo que tienes que consolidar eh, tienes que acabar con la fragmentación si quieres mejorar el servicio tienes que eh, o sea, hay una diferencia en calidad muy distinta si te tiene LIMS, te tiene Listes, si te tiene, el IMSS, te tiene, el IMSS, te tiene el Seguro Popular, te, te tienes esas cosas que al final eso se traduce en desigualdades este, de oportunidades y desigualdades de resultados a lo largo del tiempo, quieres combatir eso pues necesitas un, digamos, hacer parejo el sistema de salud, que las personas tengan acceso a una calidad semejante pues creo que sí hay falta ah, no sé si se va a hacer tal cual, pero yo creo, opinión de analista, que sí hace falta. Diego Castañeda, muchísimas gracias. Una, una última pregunta, bueno, eh, López Obrador está encabezando las encuestas, ¿tú qué crees que vas a hacer tú el 2 de julio? Al ¿Vale, día siguiente. Pues ¿Vos estás festejando? Espero no estar despierto de 8 de la mañana. <risa> ¿Te acuerdas de los spots de Fox? Bueno, si nos escucha alguien que no sea ultramileno. Exacto, sí. sí, sí. <risa> no. Los spots de Fox, ¿no? Eran estos que el 2 de julio salía neta el sol. Sí. sí, sí y pues, sí. estaba Fox encima de una montaña, sí, sí. ¿no? este Haciendo la ve de la victoria. Sí. Y verdaderamente eso puso en la cabeza a muchos mexicanos. El cómo, vas a hacer, cómo vas a estar al día siguiente que gane tu candidato. Que, que ya no tocamos ese tema, lo trataba de un poco formular eh, este, René Delgado ayer con, con, con el tercer grado, eh, creo que también las expectativas est están, que se están creando son, son muy altas okay. y, y, uno, y una de las cosas que también creo que el equipo de transición, eh, si gana eventualmente el observador va a tener que planear muy bien es cómo atemperar esas expectativas, ¿no? cómo, cómo hacerlo más realista en ese escenario del 2 de julio, digamos, ¿no? Si es que, si es que gana, la pues pesada, si, no si, sabemos. Si es que gana el, el jueves 5 de julio, me pueden invitar a Fáctico y platicamos cómo estuvo el festejo. Si y es, pues, es que sigue julio, por algo el jueves bueno, 5 de julio. O sea, porque la cruda va a estar tan densa ah, bueno, bueno. hasta el ah, no, no viernes. Hoy bien, estamos en viernes, <risa> compadre. Bueno, ya nos tenemos Vámonos. que ir. Es hay última para... rola, no ya no? Sí, sí, hay última rola. ¿Cómo? La última rola se llama Acid Love de Paprika Kinski. Pero más allá de eso, eh, nadie es. lo conoce. Eh, la coprica no. es rica. Pero. <risa> Diego Castañeda, es un placer tenerte de vuelta en no, Con pues Mil gracias es. por darte la vuelta. Un pues voy por invitarme. Chico, Venga. Saludos nos, a nos todos. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Bendiciones. Abrazos. República. Gracias, Ricardo. Salió ¿No? bien.